Gracias. Bueno, pues. Muchas eh, gracias. Bueno, bueno, sí. Gracias. Eh, bueno, bueno. Bueno, como bueno, veo que todos apuntan hacia allá, hacia allá voy a apuntar. Muy buenas tardes. Eh, la verdad que es un es un privilegio tarde, compartir es un privilegio este espacio compartir con, compartir con ustedes, este por supuesto, pues, aquí con, vocês, con mi colega Gilberto, aquí con colega Gilberto. Y bueno, yo voy a iniciar esta y charla y, iniciar esta y, y lo primero que queremos compartir es que este es un que trabajo de lo que estamos aquí, haciendo en nuestro comunidad. comunidad, lo que estamos haciendo eh, Ahí va, a ver si me Ahora funciona. Sí, vamos a ver si funciona. que de repente, soy medio torpe, disculpa. bueno, pues venimos a compartir lo que nosotros estamos haciendo desde nuestra comunidad de Yucatán, en el sureste de México. Nosotros estamos ubicados en esa hermosa península donde se encuentra acá, en el castillo de Chichen. Itza. Y, y antes de que Gilberto pueda hablar eh, como, como presidente del comité técnico del Yucatán, antes de que él pueda contar nuestra historia, nuestras evidencias en nuestro inicio de operación, lo que nos motiva es compartir cuál ha sido parte de esa historia, parte de lo que a nosotros nos ha tocado caminar, pero no caminamos solos, caminamos en conjunto con ustedes como comunidad y junto con nuestra comunidad de algunos y organismos eh, estratégicos de México y con nuestra comunidad local. Estamos, construyendo un ecosistema, ecosistema. Estamos eh, construyendo un ecosistema, eh, La presentación no me voy a poner ah, a, a leer, no la verdad es que hay información que dejamos que puede servir que que como apoyo servir a otros, colegas, a otros que colegas que están con inquietud de emprender una, una comunidad que se en este un intercambio, una, entonces aquí de estas características solamente voy a rescatar que es esta asociación, que, que es una asociación civil es y Xpe Xpe neutral, e, es y una Xpe Xpe eh, Xpe Fue fundada, fue Xpe creada el 13 de abril de 2018 y pero y hasta enero de 2018 eh, inició operaciones. De 2020, pero aparte de, de que iniciamos operaciones en 2021, parte de la historia que va a el pues que también, igual, en ese operaciones, que no Contamos con un gobierno corporativo, que se tratamos a se cuenta prácticas. con un consejo directivo y un comité, de un técnico, comité y técnico y Gilberto, buena, compartir y Gilberto este va a compartir ese trabajo de ese comité técnico, de esa comunidad de operadores de, de red que estamos construyendo este ecosistema, Es donde tenemos que consideramos a los proveedores de, de, de los servicios proveedores, de internet, servicios a las, en este caso los proveedores de contenido, al gobierno, las empresas locales, las universidades, etc. Y lo que estamos haciendo es construir un ecosistema basado en la confianza de una comunidad, Edad, este, lo que hay acá sí, la luz. sí, gracias. Este, y eh, estamos construyendo, estamos una, construyendo una, una comunidad, una comunidad eh, basada en la confianza, en, la los, en los intereses en común. Intereses y estamos buscando, y por supuesto, de lo que nosotros aprendemos de nos aprendemos estos espacios, de, de lo que nosotros casos, eh, vamos. Eh, compartiendo vemos, con nuestra comunidad de puntos de intercambio a través de la QX, nos vamos adoptando de, y considerando tiempo, todas esas buenas prácticas todo, todo, todo de, esas prácticas de Algo muy de importante eh, que, que nos gusta compartir es que para dar un, un poquito de orden, un poquito de, de estructura a la construcción de un ecosistema, lo que hacemos es, eh, nos basamos en tres ejes de acción. un eje en tres, tres, es la construcción de la infraestructura, construcción de infraestructura, pero también igual de los servicios y también igual a la adopción de los. datos de ¿Sí? eh, también igual nuestro eje central, es la, central es la construcción de comunidades, comunidad que es la que... Eh, nos En este caso, eh, no solamente la local, sino que igual nos ya sentimos identificados local, a nivel nacional, nos inclusive hasta con otras organizaciones, nacional, con y nuestros y demás colegas, con y que que ya existen, los que van en surgimiento y, y, y por supuesto, nuestros entrenamientos, todo lo que es esa formación, formación especializada. los desafíos que nosotros hemos ido documentando en este camino, en esta historia, solamente los que están subrayados son los que vamos a compartir en este espacio, que es. Qué es lo que hemos vivido en el inicio de operaciones? Qué desafíos presentamos en el tema de alojamiento? Y bueno, en este caso, cómo estamos haciendo frente a la adopción de buenas prácticas? Como es? Manos. Esta es nuestra comunidad. No solamente somos yo y yo. Esta es nuestra familia de conformado conformada por un consejo directivo, por un comité técnico que es Silberto, pero que está representado por los socios y también una comunidad que es la, la, la, la, la que en este caso está eh, en un momento va a salir de beneficiar directamente o que en algún momento ya están trabajando ya en la construcción de capacidades para poder en algún momento llegar, llegar hora, a llegar un punto de tráfico. Bueno, entonces, eh, antes de sí, ceder sí, la sí, palabra, a palabra a mi colega eh, Gilberto, eh, solamente mi queda eh, compartir que cada una de estas organizaciones que están en pie esta presentación son los que nos han acompañado en todo este, que nos este, nos este camino, que en todo este Muchas camino, gracias, este Buenas a todos, gusto saludarlos. Eh, pues como comentaba mi, mi compañera Carmen, eh, voy a platicar sobre las eh, lecciones aprendidas que lleve a Yucatán. Y recalco efectivamente todo lo que hemos eh, pasado, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos vivido, eh, en las organizaciones que se dan de brazos han estado eh, acompañándonos en todo momento y haciendo todo lo que al día de hoy eh, estamos presentando. Que, que sea posible. En parte de lo que fue necesario hacer al inicio fue la, la plataforma de switching y, y el esquema de direccionamiento planificar previamente sobre sobre papel todo lo que lo que era requerido para poder eh, plasmarlo desde luego ya en las, en las configuraciones de cómo iba a, a funcionar el yxp eh, de los segundos puntos es el, el IXP manager eh, la verdad es una plataforma la plataforma esencial para, para todo el, el, el trabajo que, que se ve reflejado en el XP. Eh, nos da toda la información necesaria por todo el, el que se realiza, el intercambio de tráfico y nos ayuda también a, a saber el, las estadísticas, el volumen de tráfico que, que estamos compartiendo entre los distintos miembros que, que comparten en eh, Internet en el, en el punto de vista. Eh, pusimos también el road server, eh, utilizamos de eh, RPKI Validator RPKI y Keyforge, eh, habilitamos una, una mesa de ayuda. Eh, parte de lo importante que hemos plasmado con nuestros miembros es eh, el poder apoyarnos y sí, poder dar una respuesta oportuna cuando alguien tiene una necesidad. Desde luego que es, eh, Hey, para Muy ellos es de mucho valor que podamos eh, dar que una solución en el momento que se presenta la medicina. Eh, eh, tenemos las alertas de de eh, tomamos, y monitoreo eh, de apios, tomamos toma decisiones eh, de sobre, el sobre el uso de qué virtualizador utilizar. Parece algo para tan servidores. simple, pero Parece tomamos y estudiamos simples, opciones, estudiamos para, opciones usar para usar un virtualizador. Eh, y escogimos ahí lo, lo, lo puse para que lo, seguramente muchos lo, lo conocen. Escogimos Ganetis, lo cual en eh, tiempo después voy a comentar eh, en un momento porque eh, realmente confirmamos que fue una gran decisión para, para nosotros y por los desafíos que enfrentamos en, en posteriormente. Eh, tuvimos harto volumen de, de capacitaciones eh, no dejamos de capacitarnos de desde el inicio nadie nos, nos, nos dijo previamente o no es algo desde luego muy común encontrar un ABC de, de cómo hacer un IXP de cómo, hacer un IXP, de, de cómo conformarnos de, de cómo, cómo, cómo estar entre las diversas organizaciones, organizaciones o, o, o las diversas maneras en las que puede operar un, un IXP nos capacitamos eh, sobre todas las plataformas también y, y que estemos listos para, para continuar cierta, cierta, cierta operación. Hacer el acompañamiento con la conexión de los tres primeros miembros. Tuvimos primeros miembros, ahí el acompañamiento. Nos estuvieron acompañamiento. apoyando en Mauricio de, de si el socio y de las diversas organizaciones que, que ya mencioné acompañan, acompañan para que todo esto vaya sobre un paso que seguro que podamos ver el intercambio de tráfico inmediato y también algo muy importante que hicimos. El registro de las plataformas en TV y y Maners Seguramente ya en los días previos varias. ya, ya vimos mucho sobre este tema y, y PINDIB fue, fue muy importante eh, entender, entender que, importante. que tenemos que estar y presentes PID en PINDIB para que, que los CDNs PID puedan PID PID PID vernos PID PID CDNs y tengamos la presencia como este en el mundo. Brevemente, parte de lo que hicimos con el trabajo de, de, de, de Switch en el sistema de, fue el de, el direccionamiento. de puede el direccionamiento fue identificar todo el direccionamiento que tendríamos que organizar para, para IPv4 y de igual manera lo hicimos y para, y IPv6, IPv6, lo para de IPv6, IPv6, de IPv6, manera que al momento que los miembros ya puedan unirse e interconectarse, poder interconectar, se asignarles y lo, lo, y correspondiente interconectar lo, lo correspondiente para, para que, que esto sea posible. Para que, eso, pues, es posible. En eh, este es bueno, algunas pantallas uh, de nuestro Ixp manager, de nuestro Ixp en, manager. En, la, en la parte izquierda vemos claramente izquierda, cómo estamos en, compartiendo el como tráfico, como es la matriz de, no de compartición de, no de, de, de, de, de tráfico entre los diversos ASNs de nuestros su miembros. Vemos miem la, la gráfica de, de, de la compartición de, de, tráfico, de, en, de tráfico en, en el, IXP el IXP y así mismo podemos verlo y por y cada uno de los miembros y los vemos miembros, el, el listado de la, de, la de la velocidad y el registro que tiene cada uno de los, de los miembros que el día de hoy comparten tráfico. Tenemos eh, bueno, aquí unas pantallas del y server y, y el Looking Glass, Glass, el Looking Glass, Glass en, que, que nos ayuda precisamente nos a, a, a tener este, esta claridad esta en, entre la compartición de tráfico, el que el tráfico que se está dando está y el RPKI, RPKI Validator y Ford, Ford, en, que se ocupa la herramienta de monitoreo y administración, y administración de IXP Manager, por medio de ellos se, se logra, en, se manager, en donde se dan de alta no los asociados al de se activen en el, el ejemplo de la imagen, como ya vemos que, eh, que, que tenemos la, la validación de RPKI para, para determinar. Tenemos el el el monitoreo con y tenemos nuestra plataforma de, de que nos ayuda, como les comentaba, a dar un mejor servicio eh, proactivo y desde luego reactivo a lo que nos, también nos manifiestan los miembros que puedan tener los incidentes que, que nos hacen llegar. La plataforma PIDDV, como comentaba, ya tenemos la, la presencia que eh, refería, cuando empezamos a conocer a la, la necesidad de estar presentes y que y nos conozcan los cdns pues los CDNs es, es, es algo elemental es y, y básico para que podamos tener eh, esta que representación. Que y, el y el último desafío, desafío que hemos tenido que en, en, en este último, último año fue la decisión de cambiar de domicilio, el, domicilio el, de, de nuestro IXP. El, nosotros iniciamos un IXP, el IXP en el norte de la ciudad, lo que vemos ahí representado en el, en el punto verde y posteriormente por, por temas de, de crecimiento, proyección y, y lo que necesitaban nuestros miembros y, y, y las CDN que también estaban eh, por llegar o, o que estábamos en, en plática, en, tomamos decisiones muy fuertes. Desde luego no fue nada fácil tomar la decisión de, de, de cambiar y entre las evaluaciones que realizamos fue el tema de ubicación, el tema de precio, el tema de infraestructura y servicios que se pueden ofrecer en, en el determinado data center, espacio disponible para crecimiento, que es lo que comentaba, la neutralidad, conectividad, portabilidad y, conectividad y valor agregado. Aquí eh, vemos algunas Aquí, imágenes del trabajo que estuvimos haciendo para, para, para la portabilidad. El, el cambio de, de domicilio. Tomamos la decisión y lo realizamos en el periodo de enero y mayo de 2022. Y logramos realizar este cambio de domicilio sin apagar ningún servicio. De para ello, eh, lo que les comentaba en parte de lo que nos ayudó, el elemento fundamental fue la virtualización que tenemos por medio de, de GANETI nos permitió. Eh, entre los equipos de, de, redundancia, de redundancia, trasladar primero aquellos equipos que, que son primarios, pero los, los convertimos en secundarios para ese instante y dejamos vivo el equipo. Una vez que una vez ya estábamos en el nuevo data center, fue transparente pasar todas las máquinas virtuales a, al, al, al, al nuevo data center y terminar de migrar todos los equipos que habíamos dejado previamente en, en el anterior data center. Y aquí algo de para que parte do trabalho, um trabalho que fizemos. Por último, de mi parte, eh, como comité técnico, eh, trabajamos en, en, en, como comunidad, el comité técnico, las políticas de PIB y las políticas de road server. Esto fue eh, algo muy necesario para la sana convivencia y claridad para nuestros miembros de cómo deben estar trabajando o cómo vamos a convivir para que podamos eh, tener un orden en el, en el compartimiento de, del tráfico. Gracias. Gracias, Gilberto. Bueno, pues, estamos bueno, llegando estamos al final de, llegando de esta final de esta presentación, de esta presentación eh, eh, aquí nada más es para compartir qué es este lo que sobre estamos haciendo en este momento. Con eso vamos a estar concluyendo. Eh, oh, bueno, ICSI, ICSI, ICSI, ICSI, bueno, ICSI gracias, gracias al apoyo que hemos tenido con, que con, ICSI, con, con la y con la Society y la podido estamos participando de manos y estamos ayudando a nuestra comunidad de participación. Participantes, participantes, participantes, participantes de asociados de ICCI que igual participen en el programa de operadores de, en de, de que, operadores, que tiene Manas, uno de, el, de, de sus cuatro programas, ¿no? cuatro eh, eh, inclusive aquí el, este asociado aquí, que se llama Ram que está igual por acá, entonces digo, es, es, es, o, aquí, o sea, aquí, la transmisión no, es que la comunidad no, de ICCI también, también transmitir igual transmitir conoce de esta comunidad, conoce quién es la comunidad, conoce quién es la comunidad de LACNO, conoce quién es la comunidad entonces eso es lo que igual tratamos de transmitir, no? Tienes una comunidad aislada y que está ahí con en un ecosistema, sino que esta misma comunidad es parte de esta comunidad. comunidad. Bueno, nosotros de esta seguimos trabajando y para, nos eh, para para ir acompañando a la comunidad, a a la comunidad a los a la de asociados y a los que están en eh, proceso para que puedan participar igual de. Participar de demás. Demás. Bueno, es, nosotros trabajamos nos en trabajamos una agenda en común. Eso es lo que nos rige. Que siempre hay un acuerdo. Ahora, como bien mencionó Gilberto, trabajamos en la portabilidad del nuestro sitio, Estos es uno de los puntos que estamos y seguimos trabajando sí. en este despliegue eh, de prevención 6, 6 ahí que, que ahí nos estamos apoyando buscando cómo, cómo, cómo, nos, cómo nos vamos a, a ir apoyando en este, apoyar apoyar este camino y también igual bueno, eh, también igual estamos, estamos buscando la vinculación con, con practicantes de con universidades para que igual los formemos y ellos posteriormente y que formarlos puedan, formarlos, puedan y participar o puedan hacer sus prácticas con nuestra sociedad pero ya con un conocimiento previo y de la gobernanza, temas básicos de roteo, Y estamos trabajando no, no, no, en estrategias para incrementar nuestra masa del crítica no, no, no, tráfico. Bueno, ¿qué tenemos en proceso? Que eh, estamos hacer, ahorita justo en estos días, estamos en la puesta de operación, por fin, de nuestro propio, nuestro propio tránsito internet, tránsito que nos va, internet, ir, igual, eh, va a servir igual para poder dejar en operación nuestro primer caché, nuestra primer caché, primera sede. A través de este mismo enlace de, de tránsito, de de, de tránsito de tenemos igual comprometido el eh, poder liberar por fin nuestro colector de rutas, el de un servicio del centro de Atlas, igual un web server, esto gracias a un apoyo de la en infraestructura, entonces ya están listos los seguidores, ya están configurados o algunos están en proceso, pero lo que nos hace falta es ese primer punto, poder que nos ha liberado este También igual estamos preparando la llegada de nuevos miembros que están viniendo de otros estados de la península. La península está compuesta de tres estados, ahora hay uno que está llegando de Campeche y también igual algo muy, muy importante, aunque sí, este es un espacio técnico, es muy importante la colaboración y la participación, y la participación y Estamos sumando sinergia con el ejemplo en, en, en que ustedes nos dan en estos espacios de poder colaborar y ir de la mano y hacer una agenda en nos común nos con nuestros colegas de YXP que hay en los México, los como es el, el caso de Física. Aquí tenemos el siglo, tenemos igual a México, también igual la que se encuentra Mauricio Flores, y también igual del que tenemos representado en este evento por el Salvador. Entonces, todos somos una sola comunidad en algún momento. También igual de ellos vamos a aprender de cómo han ido sorteando esos desafíos. Y eso es algo que, que consideramos muy importante. Y consideramos eh, que solamente eh, porque eh, a nombre so de la familia de la familia, que eh, podemos realmente agradecer a Society, el aquí que Gilberto, que que a a que el Y también, por a que que que bueno, eh, tenemos bueno, tenemos espacio para dos preguntas. Tengo una pregunta preguntas. remota Tema de Henry, pregunta Godoy, remota. Sí, Henry Godoy que voy a leer. Eh, dice Henry Godoy: ¿Qué es eso? Me gustaría saber cómo se realiza la documentación de toda la red. Hay un equipo específico o personas responsables. Se documenta inmediatamente cada vez que se cambia alguna información. Y saber si se utiliza algún software para ello. Sí, qué, qué, qué bueno que, que tocan esa pregunta. Eh, parte de, de lo que se comenta es que nosotros crecimos o estamos creciendo como, como, como comunidad. En la participación. Tanto el comité técnico que y quienes estamos involucrados, peco, en, el, que el trabajo, involucrados en todo el, el trabajo y el proceso del xp Yucatán, del IXP Yucatán. Eh, pues lo hacemos como, como Yucatán. actividades Yucatán. adicionales Yucatán. a, a, a, a, a nuestras labores. ¿no? Aportamos Yucatán. desde cada uno de los miembros que, que intercambiamos si tráfico o que pertenecemos Yucatán. a la asociación, <Sán>. aportamos <Sán>. de nuestro tiempo para que todo lo requerido, incluyendo el soporte que mencioné, pueda ser efectuado por cada uno de nosotros. Y sí, Inmediatamente sí, sí. Eh, lo Inmediatamente, tenemos todo documentado. Todo documentado. No, no utilizamos algún software no específico, pero software sí, específico, tomamos sí tomamos acciones y lo comentamos. Y mencioné, los tenemos, los documentos, documentos, tenemos la mesa de ayuda, por lo cual todo ahí también eh, queda eso, registrado. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Henry. Gracias, Henry. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Alguna, pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Por favor, al micrófono. Eh, ¿Más alguna pregunta? el al micrófono? Hola, buenos días. Hola, buen la verdad día. es que solamente de quería felicitar a, a, a Denis, a y el equipo de, de, y a de ICSI por, el, por los precedentes mm, que están sentando que en cuanto organización. a organización. La verdad es que está so, bastante bien estructurado. Hace rato que presentaba a Douglas el tema tu del buen comportamiento de NXP. Yo decía, donde es, yo decía es, ¿y dónde está el manual de usuario de NXP no se O sea, ¿dónde están las checklists que tenemos que hacer? Pues la verdad, todo se construye en el camino. Entonces, conociendo ya la historia y con más detalles, más me parece que es una labor eh, bastante y importante eh, y que al menos eh, yo como representante del IX Monterrey, Monterrey eh, tomo para poder, digamos, para hacerlo más rápido, más y eficiente tiempo, y tomar las mejores y prácticas. Y sí, creo que sí, ayuda sí, muchísimo, al menos en nuestro proyecto y yo espero que también ayude a otros. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, un aplauso para Carmen y Carmen Gilberto. E